Si tienen ahí su teléfono, entren a, a federación y ahorita que empiece la, el esto en vivo, ya le pueden dar compartir y ya se, se comparte. Listo, estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live. Ahora sí. Vamos a dar un tiempito para que se vaya conectando la gente. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Gracias por conectarse una vez más. A su programa, te lo tengo que preguntar el programa donde vamos a escuchar el punto de vista de todos los que están alrededor de las personas con enfermedades raras, las mamás los papás, los hermanos los profesionales de la salud y el día de hoy tenemos una edición especial de las parejas ¿cómo es estar en una relación sentimental con una persona con una enfermedad rara? ¿será muy diferente? ¿o será como todas las demás parejas? como cualquier otra relación de pareja ¿Qué será? Pues tenemos aquí a muchos eh, invitados de distintas partes de la República Mexicana. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Gracias por estar aquí. Y se los voy a presentar, tenemos a Jesse Chuy de Baja California, tenemos a Perla de Ciudad de México, tenemos a Alicia Ger de Guanajuato, tenemos a Joel de Ciudad de México, a Brenda de Cuernavaca, a Merari de Zacatecas y a José de Cuernavaca también. Muy, muchas gracias por estar acá todos. Eh, y... y, y, y Damos un momentito más, porque no estoy viendo en el Facebook el, de, el en vivo, no sé por qué. ¿Ustedes ya nos ven? Ah, sí, ya lo vi, sí nos están viendo. Okay. Perfecto, pues entonces, ahí. Mira, no, ya se me está cruzando el sonido. Pues entonces ya estamos. Eh, así que a lo que nos truje, que vamos a comenzar con las preguntas. ¿Listos? Primera pregunta, ¿cómo y dónde se conocieron? ¿Quién me quiere contestar? Liz Ger. Hola, nosotros nos conocimos por internet. Nos conocimos por internet y unas citas ciegas. Y después de esas citas ciegas, todo fue historia. Y los dos tenemos disautonomía. Y nos enamoramos de nuestros síntomas, curiosamente. Recién estamos diagnosticados, este, pero en enero nos acaban de diagnosticar, pero nosotros, nuestra historia empezó en internet. <risa> Ay, ¡Qué interesante! O sea, que pero desde antes ya, ya tenían como idea de que, de que ustedes tenían como ciertos síntomas y por allí fue que empatizaron. Fíjate que... Desde niños sabíamos que teníamos algo, ¿no? Sí, algo diferente. Pero de repente en nuestra plática encontramos muchas cosas en común, como por ejemplo, cosas que no nos gustaban o que nos agotaban, y este, que no nos gustaba el ruido, que no nos gustaban los tumultos, y pues empezamos a coincidir en muchas cosas, y nos comprendíamos bastante bien, sin saber que los dos teníamos esta condición. Wow, qué interesante. Muchas gracias, Liz Ger. ¿Quién más quiere? Eh, José, platícanos. Y luego Brenda. Y luego Hola, Perla. buenas noches. Este, mi pareja y yo nos conocimos eh, gracias a la impro, gracias al teatro. Eh, <risa> eh, yo viajé, yo soy peruano, yo viajé en el año 2013 a Ciudad de México a un festival de impro, un festival de teatro. Y, este, y conocí a esta señorita improvisadora mexicana, psicóloga, y como dice Liz, eh, estas coincidencias entre los dos, yo trabajaba en la Facultad de Psicología de una universidad en Perú, y ella siendo psicóloga improvisadora. Entonces era como, se alinearon los planetas, yo que dije, jamás voy a estar en una relación a distancia, ahora vivo en México. <risa> <risa> y, y así fue, fue muy bonito. Qué bonito, José. Muchas gracias. Me suena muy cercana a tu historia. Eh, Brenda, cuéntame. Hola. Este, Pues coincidió en que a los dos nos gusta mucho hacer ejercicio. Entonces, él entrenaba CrossFit. Yo entrenaba en el, en el gimnasio. Entonces, nos conocimos y nuestra primera cita, de hecho, fue ir a entrenar. Este, hicimos un volado como para ver a dónde iba, si yo probaba su disciplina o él la mía, gané yo. Este, y la segunda coincidencia es que nos encanta comer, entonces de ahí, o sea, acabando la, la cita, después de que entrenamos, fuimos a comer alitas y una cerveza, entonces todo, todo súper padre. Y de ahí todo es historia también. Así y es. siguen haciendo ejercicio y comiendo como loquitos. Así ah, es, o sea, ya terminamos ya teniendo un, un pequeño gimnasio que hemos ido armando poco a poquito y seguimos pidiendo pizza y alitas y, o sea, seguimos juntando lo mejor de ambos mundos. Oye, no les pregunté, ¿ustedes cuánto tiempo llevan de relación, Brenda? Llevamos tres años y medio. Tres años y medio, José, tú y tú y yo, ¿cuánto pues, llevamos? Nos conocemos desde el 2013. Siete. Ya son siete años. Y Liz y Ger, ¿cuánto tiempo llevan de relación? Estamos aproximadamente 20, 20 años. años. 20 años, muy bien, muchas gracias. Perla, platícanos tú. Yo conocí a Israel, eh, yo era catequista en, en la parroquia de aquí donde vivimos, y Israel iba a echar relajo nada más. Y este, <risa> hasta me caía mal. <risa> Pero bueno, ya alguna vez cuando terminé con, con el novio que tenía, él fue mi, mi hombro para llorar. <ríe> y, y yo lo conocí ahí a él. Muchas gracias, Perla. ¿Quién más nos quiere contestar? ¿A ¿Cuánto tiempo tienen de relación, Perla? ¿Ustedes? 23 años. Diciendo... 23 años. Muchas gracias, Perla. Merari, platícanos. Y de ahí, Jessie Chui. La, pues, mi pareja y yo este, nos conocimos en internet también uh -huh. en una aplicación que ya no existe pero <risa> eh, fue muy raro nuestra relación porque no nada más nos conocimos en internet eh, no platicamos no nada y por mi trabajo empezamos a, a convivir este nada que ver mi trabajo con, con su profesión pero fue como llegamos a los dos años nueve meses Dos años, nueve meses. Muy bien, muchas gracias, Merari. Eh, Jesse Chuy. Sí, este, hola, ¿qué tal? Eh, nosotros nos conocimos en una reunión en, en una iglesia. Este, coincidimos y solamente fue como que, hey, ¿qué onda? Y ya, este, eso eso fue lo único que, que hablamos, caso cruzamos muy pocas palabras. Sí. Y después de eh, bueno, en esa vez la agregué al Facebook o nos agregamos, no, no supe cuál de los dos nos agregamos. Sí. <ríe> Creo que fui yo. Exacto, <ríe> se hace loco. <el> <ríe> y, este, y después de cuatro años este, miré un video de, de Millie Jess, este, en el que miré a Jess y, y pues me enamoré. <ríe> Qué bonito. <ríe> y, y a partir de ahí empezamos a, a platicar y luego empezamos a salir. ¿Y ahora están felizmente casados? Sí. ¿Hace cuánto que se casaron, chicos? Hace dos años y medio. Hace dos años y medio. O sea, dos años y medio de casados y de, y de juntos en relación... De novios duramos un año y medio, más o menos. Sí. ¿Ustedes cuál es el diagnóstico que tienen, Jesse y Chuy? Yo tengo parálisis cerebral. En lo que es el lado izquierdo de mi cuerpo me afectó más. Es más motriz. Este, bueno también jesse, y, jesse eh. <ríe> y yo tengo artogriposis múltiple congénita uh -huh. esa es considerada una enfermedad rara y es este y pues es, es lo que me implica más que nada el, el movimiento Sí, este afecta en diferentes formas a cada persona que la tiene pero en mi caso después de varias cirugías correctivas este puedo caminar y, y es lo que es lo que afecta más mi motricidad Ok, perfecto. Muchas gracias, Jessy Para quienes nos están mirando en Facebook Live, eh, muchos saludos, gracias por estar aquí. Les platico que el, eh, los dos cuadritos que tienen a la pareja junta, es decir, Jessy y Liz y Lizzie ambos tienen una condición o una enfermedad rara y en el caso de los que están solitos es porque son el lado eh, sano de la pareja, sano porque todos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? <ríe> Eh, Joel, ¿tú nos quieres contar cómo se conocieron tú y tu pareja? Claro que sí De hecho, fue algo curioso porque Mi esposa eh, Bueno, también relacionado con la iglesia uh -huh. Andaba vendiendo boletos para Las festividades Y para eventos Pero ella básicamente iba a buscar a uno de mis hermanos Porque era el que conocía y pues ahí nos empezamos a conocer, pero realmente no había ninguna relación ni nada hasta que pues coincidimos en algunos lugares bailables de la colonia. Y fue como empezamos a conocernos, eh, apasionados por el deporte, cada quien por su lado. Pero llegó un momento en que empezamos a relacionarnos un poquito más y de ahí fue cuando empezamos a, a conocernos. Realmente vivimos en colonias muy juntas y eso fue lo que generó la, la coincidencia. Qué bonito, Joel. ¿Y cuánto tiempo llevan de casados? 34 años. 34 años de casados. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuándo te contó tu pareja que tenía una enfermedad rara? Abrió el tema desde el principio? ¿No lo abrió? ¿Era obvio y te diste cuenta? ¿O, o cómo fue? Perla, platícanos. Y... Bueno, no, Israel y yo nos juntamos, nos embarazamos, nos juntamos, y el, el tema de la enfermedad en la familia de Israel nos lo supimos hasta el 2000, creo. 2000, o sea, ¿no? Lo y, diagnosticaron ya que ustedes estaban juntos. Sí, y de hecho ah, okay. o sea, diagnosticado a sus hermanos y su mamá y, y eh, previo, pues no, él no, no na, nadie sabíamos que que tenían esta enfermedad, eh, eh, y bueno, él, a pesar de que ya habían estado, ya habían diagnosticado a su mamá y a sus tres hermanos, a él lo diagnosticaron en el 2011, y ya estaban mis tres hijos eh, con nosotros, entonces en el 2011 ya supe que él tenía la enfermedad, y que mi hija mayor también la tenía. ¿Y cómo fue para ti conocer ese diagnóstico en ese momento, Perla? Este, pues no, fue complicado porque yo la verdad es que el patrón de cómo se había comportado la enfermedad en la familia Israel, para mí era así como, ah, no, ya, o sea, él no lo va a tener realmente. Cuando ya nos llamaron al Instituto de Neurología para, para dar los resultados, nuevos de, de todos los hijos de, de mi suegra y los nietos. Yo la verdad es que no creí, jamás me pasó por la cabeza que Israel eh, tuviera la enfermedad. Y como no como yo no pensé que la tuviera él, pues tampoco pensé que la tuviera alguno de mis hijos, no de mis tres hijos. Y ese día que llegamos y, y de los hermanos fue el único que, que, que la tenía, de los otros tres este, sanos. Uh -huh. eh, hasta ese momento o sea, él, él fue el único que, que lo diagnosticaron y nos dicen de mi hija, entonces para mí, lo, o sea, ese mismo día saber que Rayleigh y mi hija la tenían, sí fue Claro, dos diagnósticos en uno, comprendo, verdad Sí, me costó mucho Comprendo. Muchas gracias por compartir eh, ¿Quién quería contestar? Merari, me parece No sé quién me levantó la mano bueno, este, mi pareja, pues, tiene albinismo. Eh, ella, eh, yo lo veía por como mi, mi familia nos inculcaba ver a las personas con albinismo, pues no es anormal. Pero muchas personas lo ven anormal, lo ven mal. Entonces, este, el, el acercarme yo a ella fue para mí primera emoción porque eh, nunca en mi vida había tenido contacto con un albino, ya sea eh, hombre, mujer, nada de nada. Mm, eh, tuve un hermanito que falleció de un año y medio, él tenía albinismo. Mm, no tenía albinismo en segundo grado, no era tan, tan, tan albino natural como, como Majo ya, ya lo ha dicho. Entonces... Eh, yo decía que pues yo al ver personas albinas con otras personas si sí era difícil porque pues por sus condiciones de la vista de que tienen que tener cuidados con el sol que tienen muchísimas cosas eh, yo veía difícil tener una relación con ella pero al final de cuentas pues conoces a las personas y, y te vas adaptando tanto a sus necesidades tanto a apoyarlos en todos los aspectos que, que, pues, para mí ver la enfermedad de albinismo no es verla anormal, sino parte de, de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Meral. Eh, Brenda, por favor, platícanos. Listo. Este, yo recuerdo que salió el tema muy casual, o sea, no fue para nada eh, como secreto o como hoy estamos platicar, simplemente. En alguna plática, eh, él me, me comentó que tenía que ir al hospital y obviamente como persona que no estoy acostumbrada a, a que sea como normal ir al, al hospital, o sea, cuando voy al hospital es porque algo grave está pasando, entonces pues me asusté y le dije que, que qué, o sea, que, a qué iba o si le había pasado algo o si está bien y me acuerdo que me dijo, ah sí, nada más es mi medicamento que me tienen que poner cada, cada 15 días y pues eso no te dice mucho, o sea, yo me acuerdo que nada más fue como ah, ok, pues te inyectan o no sé, o sea, yo supuse que era algo pasajero y eventualmente, o sea, los, a los días le pregunté que, qué medicamento era o, o qué, qué tenía y quizá lo que ayudó mucho es que no, o sea, no, me lo dijo como muy, muy tranquilo, que, que era Gauche, que, vaya, que era una enfermedad rara, que de hecho eh, él trabajaba y, y en eso, que su hermana también tenía una enfermedad rara, este, me, me dio como un contexto de, de cómo era, de cómo era su vida, y, y ya, pero yo, yo lo vi tan bien y lo conocí entrenando y al día de hoy es súper, es más activo que yo y tiene muchísima fuerza y es súper audaz y todo. Entonces, yo me acuerdo que no lo visualicé como algo súper grave, porque pues, o sea, a mí se me hacía raro, nunca había escuchado la palabra enfermedad rara, pero no lo asocié con algo grave, porque yo lo veía tan bien que dije, mm, ok, o sea, hasta que investigando yo más, ya me di cuenta de lo que era la, la, la enfermedad, de los tipos que había. Obviamente, a, a, cuando fuimos a, a vivir juntos, pues me involucré al 100% en todas estas reuniones, en, en las pláticas, en escuchar a, a médicos que, que estaban en conferencias y todo, y ya me di cuenta de, de, de lo que es, y me empapé más como en todas las enfermedades raras que, que yo escuchaba o que veía, y definitivamente, pues sí, sí fue, o sea, me, me choqueó, pero creo que no no, o sea, no, no afectó en el... Nada, porque realmente, pues no, creo que al contrario, aprendí muchísimo porque era algo que quizás si no lo hubiera conocido me hubiera aventado toda mi vida sin saber que era una enfermedad rara y que hasta que no tienes contacto directo con una persona, con alguna enfermedad rara, eh, pues aprendes a ser más empático y a informarte más y a saber mucho más porque obviamente a raíz de eso mi familia también sabe más, mis amigos también saben más porque pues todo es parte de mi vida y, y, y han investigado más y ellos también ya son más simpáticos y más conscientes y a la vez ellos también platican con más personas y, y ya, pero así puedo. Claro, muchas gracias, Brenda. Claro. ¿Quién más nos quiere compartir? Eh, Liz y Jera. Sí, mira, te cuento, cuando nosotros nos conocimos, a mí fue a la que me diagnosticaron cáncer porque yo tenía cáncer de matriz y a unas sabiendas de eso él dijo me aviento, ¿no? Le digo pero estoy enferma yo no voy a poder tener hijos, este cómo va a ser esto y le digo hay muchas chavas jóvenes sanas que te pueden dar hijos y puedes tener una vida normal, ¿no? Y aún así pues vendaste el paquete. Él me llevaba mis análisis, me llevaba todos mis tratamientos y digo, bueno, así nos conocimos. Ya ahora el diagnóstico de la disautonomía que tenemos los dos llegó por mi hija, que sí pude ser mamá. Ya me quitaron la matriz hace unos años, pero sí pude ser mamá. Tengo una hija de 14 años y wow. este, a ella la diagnosticaron también con disautonomía en enero y a raíz del diagnóstico de ella fue que nos diagnosticaron a nosotros. Entonces somos una familia también que vivimos con disautonomía y que tenemos nuestras peculiaridades de rutina. Y que pues yo creo que para otros se les hace diferente nuestro estilo de vida, pero yo creo que Perla, y Chuy perfectamente saben que, que para nosotros es normal. Es nuestro estilo de vida y tenemos nuestros ritmos y tenemos nuestras felicidades y a veces un logro así pequeñito para nosotros es wow, maravilloso, ¿no? Y mucha otra gente así de, ay no, eso okay. qué, pero para nosotros es la cosa más importante y yo creo que es parte de lo, de lo que estamos haciendo aquí, revalorar este tipo de esfuerzos en conjunto y poder ser felices a pesar de los pesares. Totalmente Liz, muchas gracias por compartir. Gracias. ¿Quién más quiere contestarnos esta pregunta? Eh, José. Cerebro, eh, que mi caso es un poquito parecido a lo que cuenta Brenda. Cuando yo conocí a mi pareja, ella, yo ni enterado, ¿no? O sea, no, la, la miraba, bailamos, este, salimos y, y, y ni idea. Hasta que noté una cicatriz y le hice una pregunta. El, el, o sea, creo que fue el mismo día que, que, que salimos por primera vez que, que, que me lo contó y con toda libertad y con toda tranquilidad me contó este, cuál era la historia detrás de, de, de esa cicatriz. Y, este, y entendí pues, de forma muy rápida eh, todo lo que ella cargaba sin mostrar. ¿no? Tiene, tiene un, un, un tema delicado de, de huesos pero que yo jamás noté, hasta que ella me lo contó, ¿no? Eh, y ya luego te das cuenta muchas veces que la discapacidad viene, pues, aparentemente no hay nada, ¿no? Pero, pero hay, hay un montón de cosas que están atrás y también aprendí que ella a veces también sufría discriminación por no aparentar ¿no? Este, este, directamente este, nada, entonces, claro, empecé a conocer una, una vida tan, tan distinta a la mía, por un lado, porque yo o sea, también, ¿no? Nunca he tenido este, nada por el estilo mi familia tampoco, ¿no? Entender su lucha fue, fue como, wow, o sea, este, qué bárbara. Este, yo sé que no le gusta que le que les digan guerreras y esto, pero para mí fue como, wow, simplemente. ¿no? Y la tranquilidad y la aceptación y el, el, el, el ser parte de ella, ¿no? Fue así. Muchas gracias, José. Eh, Joel, ¿nos quieres compartir? Tenía la manita levantada. De hecho, eh, a Rose la conocí desde... Bueno, perdón, ella me comentó su enfermedad cuando éramos novios me dice, oye, yo tengo una condición en mi vista. No sé si me voy a quedar ciega. Es una condición que hay una posibilidad de que quede ciega. Dije, que, pues no hay problema, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ella se manejaba muy bien. Eh, tan es así que pues su vida era rutinaria, era personal, pero al paso del tiempo le ha ido avanzando. Tan es así que dejó de manejar ya, ya manejaba auto, dejó de manejar y de alguna forma ya empieza a requerir más apoyo para poder moverse dentro de, fuera, perdón, fuera de áreas donde no conoce. Cuando está dentro de las áreas que conoce, no hay ningún problema porque ya las ubica, las conoce. Eh, su problema es retinosis pigmentaria, una distrofia de retina. Eh, esto lo que hace es de que su visión periférica de 180 grados se le ha ido reduciendo como cono y ahorita tiene un promedio de un 20% de visibilidad al centro. Todo lo que está alrededor no lo ve. Por eso es que cuando anda en lugares que no conoce, inclusive mucha gente ha pasado frente a ella le ha estirado la mano, la ha dejado porque no la observa y la gente piensa que no hay empatía. Pero lo que, lo que hemos comentado, ¿no? muchas veces no nos percatamos qué hay detrás de vas eh, Pasamos en la vida valorando nuestro esfuerzo y a veces ni el nuestro, ¿verdad? Pero jamás valoramos a las otras personas y jamás nos ponemos a pensar por qué sucede esto en esa persona. ¿no? Es lo que comentaba Brenda, creo, ¿verdad? La empatía. Al no haber empatía pues todo lo que está alrededor va a ser malo y lo vamos a considerar como malo. Pero jamás hemos tenido esa empatía, algunos ya lo tienen, pero por lo general no la tenemos. Y cuando vemos cosas así, lo que pensamos es, ¿qué personas tan desagradables, descortes, groseras, que generan situaciones que no son normales para la sociedad? Claro. Sí, hay mucha discriminación alrededor. No solamente de la discapacidad visible, sino de la discapacidad invisible también. Tiene, tiene también su rollo porque eso, por ejemplo, lo que decía José, a mí no se me nota la discapacidad y a veces me, me, me formo en la fila de discapacidad o me estaciono en el lugar de discapacidad y, y me mira la gente con un odio, así como que, ¿tú qué? ¿Por qué te estacionas ahí? Si te ves tan bien, tan, tan joven, tan esto, y no tienen idea cómo están mis huesos, este, los problemas de cadera, de rodilla, de todo lo que tengo, ¿no? Entonces, sí, es bien loco. Eh, muchas gracias a todos por contestarme esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿alguien te ha cuestionado tu relación sentimental con una persona con una enfermedad rara? Ya saben, familia, amigos que les dicen, oye, pero, o si sea, ¿sí, sí estás, si ¿sí te das cuenta que estás con una persona con una enfermedad? ¿Te ¿Han cuestionado en ese sentido? Eh, Brenda. Este, no cuestionado como tal, como, ¿por qué estás con, con alguien, con alguna, o sea, con alguna enfermedad? Pero sí han hecho preguntas como de, oye, si tuvieran hijos, este, ¿qué, ¿qué pasa? O, o ¿Qué pasaría? Y, pues, es, o sea, esa pregunta yo obviamente también tuve que, que formularse a, a Toto para yo poder contestar y saber, o sea, independientemente de que eh, hayamos decidido el, el tener hijos o no, quería saber qué era lo que, o sea, qué es lo que pasaría. Y entonces, pues ya es una pregunta que tengo que contestar cuando me la hacen, porque sí, sí, sí pasa, que es como, oye, ¿y si quieren tener hijos? Qué? O sea, si él tiene una enfermedad y tú no, este, el porcentaje de probabilidad de, de, que, de que también, o sea, de que heredara la, la, la enfermedad, este, me preguntan que si no me causa angustia o que... No sé, o sea, creo que justo el tema de que las personas tengan tanta desinformación eh, puede hacer que lleguen a tener poco tacto de por sí, uh -huh. este, que, que, que pueden llegar a tener poco, poco tacto, este, porque si ya de por sí es eh, pues como agresivo que lleguen y te pregunten como ¿Quieres tener hijos? Porque es como muy personal. Si todavía te preguntan como y si tu hijo nace enfermo, es como, ¿qué? <ríe> Espera, ¿cómo? Entonces, este, pues yo creo que es eso. O sea, creo que muchas veces la gente de afuera le da incluso más importancia que la, la propia pareja. Este, porque estando dentro te das cuenta que son personas perfectamente normales y que, como decías, nadie es 100% sano. O sea, todos tenemos tema que el hecho de que no sea algo raro no implica que sea delicado. O sea, todos tenemos tema de, de diferentes cosas este y ya. Pero pues como eso es normal, eh, la gente no es como intensa con ese tema. Pero sí, claro. creo que... Gracias, Brenda. Sí, justo por ahí va la pregunta, que este tipo de, de cosas que la gente llega a preguntar y todo. Pero la platicamos tú. Bueno, eh, a mí creo que ahorita recordando solamente una persona que no es mi amiga y, y bueno, hoy por hoy no está ya en, en mi vida, pero eh, fue después de la cirugía de Israel eh, de cerebro que le retiraron un tumor o tres tumores, como me explicó el cirujano en su momento, como... La condición en la que Israel salió ya del quirófano y ver cómo iba a ser ya su, su vida después de, de haber retirado toda esa lesión. Que sí me cuestionó por qué me quedaba. Eh, si sí, estaba consciente de lo que me esperaba después de, de esa cirugía. Y, y pues creo que estuve consciente desde el momento en que vi a Israel... Eh, que salió del quirófano o, o días después que, que no podían quitarle el respirador porque no, no podía respirar él solo. Creo que desde ese momento me di cuenta lo que iba a hacer y, y bueno, de hecho, cuando el cirujano salió después de, de, de estar con Israel, me dijo su esposo no va a volver a comer vía oral, no va a volver a mover su lado izquierdo y no va a volver a, a hablar. Eh, para mí fue impactante porque Israel entró caminando con un fuerte dolor de cabeza eh, y cuando me dijo eso, ahí supe que iba a estar complicada la situación, pero nunca me pasó por la cabeza a agarrar a mis hijos y mis cosas e irme. O sea, jamás, y siempre lo he dicho así, creo que es la empatía, pero sobre todo ponerte de aquel lado porque yo siempre lo he dicho a quien me lo pregunta, si yo hubiese sido la que estuviera en ese lugar, ¿qué hubiera esperado de Israel? Hubiera esperado que se quedara conmigo y que me cuidara. Claro, en la salud y la enfermedad. Así es, entonces, no, nunca me pasó por la cabeza y gracias a Dios, creo que solo una persona me ha cuestionado eso. Muchas gracias, Perla. Eh, ¿Quién más me quería contestar esta pregunta? Liz y Her. Pues mira, acá él es el que ha sufrido por, con este tipo de cosas y verla, ánimo. Yo creo que la palabra clave no es empatía, es amor. Nos quedamos por amor, porque más allá que la empatía, el amor que sentimos por las personas hacen que todo eso fortalezca las relaciones o se rompan. Si no hay amor, se rompen. Y si no, uno saca fuerzas y dices… A darle. Felicidades, Perla. Qué fuerza tienes y que Dios te dé mucha más y mucho más amor para que esa familia siga bien unida. Y bueno, regresando a la pregunta. Pues hay días en que a veces te cuestionan o bueno, cuando empiezan a pasar las cosas te cuestionan, pero uno dice, pues estoy con esa persona porque yo quiero. Entonces este, pues uno sigue adelante y a Cite. En las buenas y en las malas. Sí, es bien duro porque también duele mucho, sobre todo cuando también tú eres el enfermo y escuchas que te dicen, por ejemplo, ¡ay, carga un bebé! Le dicen a él, ¿no? Carga un bebé porque tú ya nunca vas a volver a ser papá, porque esta ya no va a poder tener hijos. Así de, ¡ay, discúlpame! No sabía que era una incubadora solamente, soy una persona que valgo y tengo otras cualidades y bueno... Nos ha costado mucho trabajo eso de, de que creen que una persona vale por lo que pueda hacer físicamente, orgánicamente, como tener hijos, o si eres o no eres, según ellos, normal. Y eso es muy feo, muy hiriente. Y lo peor es que a veces viene de la gente más cercana, de tu propia familia, a veces es lo que más te duele, ¿no? De, pues, ¿ya no vas a tener más hijos? Ay, ya vienes buscarte otra para tener más hijos. Pues, oh, comprendo. Sí, sí, el juicio viene de todos lados, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Liz y Ger. ¿Quién más me quería contestar esta pregunta? ¿Joel? ¿O vamos con la siguiente? Ah, sí, Joel. Mira, eh, lo que a mí respecta, no me han cuestionado con, al, a, eh, con respecto a la situación de, de ella, ¿no? A, a haber sido porque jamás o en su tiempo no lo dio a conocer. Eh, se reservaba mucho el darse a conocer que tenía una condición y eso la generaba también un poquito apartada de las cosas ¿no? o de la gente. Cuando ella eh, toma la decisión de empezar a decir y a comentar cuál es su condición, pues ya mucha gente tenía un conocimiento previo sin saber con exactitud cuál era la situación. Entonces, no, no hubo oportunidad de generar una situación de pregunta al respecto. Más bien, esto se, se dio aproximadamente 10 años atrás, que fue cuando empezó a comentar a todos los eh, familiares, conocidos y amigos, cuál era la condición, porque precisamente se dio cuenta que también ella se estaba marginando por la situación. El no decirlo, pues se sentía, ella dice que tenía un lastre en la espalda. Una vez que empezó a comentar cuál era su condición, empezó a quitarse ese peso, pero además empezó a obtener ayuda y empatía con las personas. Mira, qué interesante ese otro lado. Muchas gracias por compartirlo, Joel. Vamos entonces, si nadie más quiere contestar esta... Ah, Jessie. Hola, este, en nuestro caso creo que por nuestras discapacidades son, son algo obvias <ríe> al ser motrices y no, ha, no este, ha habido cuestionamientos, pero más creo que por curiosidad. La mayoría de las personas es como iban a tener hijos este, o cómo le hacen. Y lo, lo padre de, bueno, creo que de nosotros o de cualquier relación, aparte de personas con discapacidad, incluso las que no lo tienen, creo que es sincerarse de qué es lo que lo que esperas o qué es lo que quieres o tú, qué es lo que vas a, a brindar en una relación también. este De hecho, yo y Jesús de eso hablamos antes de, de ser novios, creo dejamos muy en claro oye tú qué es lo que tú puedes hacer y yo yo le decía no pues yo si me caigo no me puedo levantar y tengo que ver de dónde me agarro y, y fíjate que le hago así le hago acá y este y tú con qué batallas y él no pues este yo hay mis movimientos involuntarios dice a veces no, no controlo este la precisión el poder este hacer varias cositas y, no me, me peina y decía nunca creo que voy a poder peinarte porque le dije, oye, ¿crees que un día fue muy, fue muy divertido? Porque le dije, oye, Lu, ¿qué cosas no puedes hacer? Y le dije, ¿sabes qué? Es que no me puedo peinar. Le dije, yo no puedo, o sea, como sostener mi, mi mano muy por hacer el nudo con la liga y eso es, se me complica. Y este y le digo, ¿tú crees que me vayas a poder peinar? Y no, me dice él. Ay, no, yo creo que no. Y, así, y le dije, sí, y le digo, bueno, pues me va a tener que cortar el pelo algo como cortito, veré, ¿qué hago? Y, la, y la me dice, no, pero pues lo intentamos. Y este, y de hecho hasta videos en YouTube de cómo hacer trenza, se pone a ver, y está. lo intento varias veces, pero este, los jalones de cabello y eso, yo, ay, creo que, no, mejor una colita, y las colitas le salen muy bien, los chonguitos también. Perfecto, ya tenemos un buen peinado ahí. Sí, ya dije con eso, con eso está bien, sí, creo que. Si sí ha habido este, de, por parte también de, de compañeros de trabajo, de chicos, creo que en el, en el trabajo he tenido mucha comunicación con, con estudiantes, con las nuevas generaciones, y ellos son muy abiertos y de hecho sí me comentan algunas cosas. Y yo trato de hablarles lo más claro que se puede acerca de, de, las, claro. de la condición, pues la que yo tengo. Y ya muy abiertamente le digo a, de hecho, el, el blog y, y el, este, la página que tenía con Mili de la asociación también ha servido mucho para que hablemos y normalicemos mucho los temas, este, desde, el, desde el tener hijos, desde este, cómo le hacen para... Pues para este vivir en pareja como todo eso, porque este es, es la manera en la que qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer y normalizar lo más posible lo que podría ser lo que pudiera ser una enfermedad rara, decir que todos tenemos nuestras limitantes de carácter, de personalidad y físicas en nuestro caso, pero este todo, todo se compagina si lo sabemos comunicar. Por supuesto. Muchísimas gracias por, por compartirnos, Jessy y Chuy. Eh, justamente, ah, Brenda, Brenda. Este, nada más quería sumar algo. Eh, yo creo que finalmente todo, todo esto se resume a, a justo lo que, lo que dijo Liz, no nada más es eh, empatía, sino estás con alguien porque lo amas, y si lo amas, lo aceptas y como es, o sea, ese es el, el concepto del amor, o sea, porque finalmente eh, una, una, o sea, una enfermedad no es, no es un tema de, de es, un, es un defecto, pues es, es una enfermedad y así nací o esto desarrollé y, y ni modo, y, y así es y, y es parte de mi paquete, de, de cómo soy y si tú amas a la persona no puedes decir ay, sí te amo, pero esta parte de ti no, o sea, tú amas lo que integra a, a ese ser y lo amas así, tal cual, y creo que es algo que la, que la gente muchas veces, eso sí, no tienes empatía para, para contigo, y creo que realmente en mi caso, por ejemplo, no me afecta directamente que me lo pregunten, más bien me, me incomoda que, que esto pudiera llegar a, a oídos de la persona que amo, porque no es una pregunta, o sea, me, me dolería a mí que le, que le cuestionaran a él como ay, te vas a quedar aunque sea, aunque coma mucho, en serio. O sea, son cosas que son parte de mí y así soy. Entonces, eh, creo que, que, o sea, finalmente estás con alguien porque lo amas. Entonces, creo que es algo que la gente no, no puede ver o no puede comprender o que en su concepto de amor no entra el sí te amo hasta esta limitante. O sea, si tienes una enfermedad, entonces ya mi amor ahí cambia y en este caso ah. que las parejas de las, de las parejas con, o sea, con algún paciente el amor pues es diferente o sea rompe esa, esa frontera y rompe esa, esa ese limitante que tienen normalmente las parejas sanas este y está muy muy padre o sea te te disfrutas más y aprendes a hacer mucho más a, a extender tu amor de una manera diferente Muchas gracias, Perla. Digo, Perla, Brenda. Eh, ya han abierto un poquito el tema, pero justo acaba, acaba la pregunta. Eh, ¿Qué hay con la vida sexual? ¿Cómo, ¿Cómo se ha modificado el aspecto sexual o el área sexual en una pareja cuando uno de los integrantes tiene una limitación? Eh, han comentado de pronto de las discapacidades que hay en sus parejas o ustedes. Ya sabemos que lo sexual no es solamente penetración, ¿no? ¿Ya? No, pues no. Hay muchas cosas alrededor de lo sexual, pero hay mucho tabú al respecto con, con el tema de las enfermedades raras y la discapacidad. Y nos gustaría abrir esta pregunta para, para informar a la gente que sepan de qué se trata todo esto. ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? ¿Quién es el primer valiente? O la primer valiente. <ríe> Venga, disigero, muchas gracias. Pues yo creo que, no sé, yo creo que es normal. Es exactamente igual que como todas las parejas. Hay veces que sí se te antoja, hay veces que no se te antoja. Y en nuestros casos, cuando tenemos una discapacidad los dos, es un milagro cuando ocurre que andan de buenas los dos, ¿no? O que andas bien de salud también para que ocurra, ¿no? Porque en mi caso, cuando me quitaron la matriz, pues ya, ya te imaginarás, ¿no? Fue mucho tiempo, muchos tratamientos, muchísimo, muchísimas cosas que me tuvieron que hacer durante años y fue muy difícil. Y pues es eso, es comprender, es platicar. Más que nada yo creo que tenemos que humanizarlo y quitarle el tabú de que es algo diferente nada más porque somos especiales. Exacto. En todas las parejas pasa, en todas las parejas se da. Y creo que a veces somos más normales que otros. <risa> Muy bien, muchas gracias. Okay, ¿Qué querías? Este, no es lo tradicional. Hay días en que alguno no está de buenas, no te sientes bien. Se respeta ese momento. Y hay veces que todo sale natural y lo disfrutas. Y hay veces que son muchos días, y hay días que no mal, ¿no? Claro. Y como dicen, igualito que con parejas sanas, tal cual. Pero sí, todo to lo que implica eh, de pronto la fatiga crónica, el dolor crónico. Sobre todo el dolor, yo creo el que. El dolor, es, sí. El dolor es clave, este, al menos en, en mí, el dolor es fundamental, es más que nada ahí cuando yo sí digo out, ¿no? Este, pero en él a veces es la fatiga más, sí. pero en general más bien es el dolor, en, mí, en mi caso. ¿no? Pero Muchas para... gracias. Muchas gracias a ti. ¿Quién más nos platica? José. Eh, yo les he platicado que vengo del mundo de la improvisación teatral. Y este, en la improvisación teatral pues hay algunas, algunas consignas, ¿no? Este, comunicación. Eh, cuidado, ¿no? Y al final, este, este cuidado y esta comunicación tiene que ver con las reglas que en la impro sentimos que es algo que nos libera. Las reglas te liberan. Ya sabes, donde tienes que ser cuidadoso, pues usa tu imaginación para todo lo demás, las posibilidades de estar ahí, eh, comunicación y, y eso, confianza, ¿no? Muchas gracias, José. Muchas gracias. Eh, Jesse y Chuy. Pues creo que, digo, como han dicho, creo que es algo normal eh, en todas las parejas. Solamente eh, en nuestro caso es normal, como todas las parejas, solamente que, eh, como en todas las cosas que nosotros hacemos, tenemos que adaptarnos. O sea, eh, para cada cosa que hacemos nos tenemos que adaptar entonces sí. si hablamos de lo, de lo sexual eh, mi esposa y yo tenemos una discapacidad muy distinta nuestros cuerpos este funcionan muy distinto y, y prácticamente este pues es muy divertido porque sí. pues los, nos tenemos que adaptar entonces y este ahora sí que Tienes que usar la imaginación este, y, y pues yo no siento tan, tan, normal como debería de ser. Yo creo que si sí, sí. Suena raro esto que voy a decir, pero si alguien nos mirara, yo creo que se asustaría. Pero sí, para nosotros es normal, pero sí, sí, en nuestro caso tenemos que adaptarnos como como yo para manejar, yo para manejar tengo que, que hacer ciertas cosas, estar más atento de ciertas cosas, o para, para escribir, tengo que escribir muy diferente a, los, a las demás personas, entonces es, es lo mismo hablando a lo sexual. Tengo claro, que... como cualquier <risa> otra actividad que ustedes tienen que <risa> adaptar, lo que contaban de peina, del peinado, pues así sí. lo mismo, ¿no? Sí, sí. Y, y muchas gracias por abrirse y por la apertura, porque de pronto la gente piensa que por tener una condición, una discapacidad, una enfermedad, pues no existe vida sexual o, ay no, ellos no pues obviamente no pueden porque están en silla de ruedas, ¿cómo no? ¿La imaginación. Sí, bueno. <ríe> Hay muchas formas. Mil gracias chicos no, no, no. por compartir. ¿Quién más nos quiere compartir? Eh, Brenda. Ya. Yeah. Este, pues no tiene, vaya, es normal, perfectamente normal, este, tiene 30 años, es, es joven, es su, su discapacidad no es visible. Eh, entonces, realmente no es absolutamente nada fuera de lo, de lo común. Este, y como cualquier pareja, o sea, hay días que sí, hay días que no, porque pues todos tenemos diferentes ánimos y, y obviamente pues tiene que ver lo que haya pasado en el día, este, si estás de humor, si te sientes bien, si estás enfermo, si vaya, realmente son factores externos los, lo, lo que podría determinar eh, algo diferente, pero no la enfermedad como tal, o sea, realmente no, en, en, en mi caso, no hay nada, no hay ningún tipo de, de limitante, pero igual creo que el tema de que tengas, de que exista esta confianza diferente cuando es una, una relación así, se hace mucho más padre porque, vaya, es una confianza diferente, creo. Entonces, eso es lo que, lo que está bonito, en la, la parte en la que conectas bonito, pero más allá de eso, todo normal. Muchas gracias, Bren. ¿Alguien más nos quiere contestar esta? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta es, ¿estás familiarizado con el tratamiento y los cuidados que requiere tu pareja? Frente a una emergencia de, de salud, ¿sabrías qué hacer? Eh, Merari, de ahí Verda y de ahí Brenda. Bueno, sí, sí debe de estar uno preparado y más que nada estar como conociendo a tu pareja. Te ayuda mucho porque eh, no sabes qué pueda pasar en estos cinco minutos, no sabes cómo puedan reaccionar, no sabes nada. Y en cambio, si vas con el paso del tiempo, con, con esto de la confianza de de la comunicación que, que tengas con tu pareja, eso ayuda mucho, ¿por qué? Porque si en cinco minutos se te pone mal tu pareja, en este caso con, con, con Majo y su albinismo, pues ya sabes, correr a lo que es, este, en, en su caso, bloqueadores, en su caso, este, alergias que le pueda provocar, debes de tener siempre un botiquín, ¿no? Pero, pero más que nada, sí es bueno que, que todos en el paso del tiempo aprendamos más de nuestra pareja, en, en cómo reacciona, eh, cómo es lo que le afecta y, y qué tanto puede llegar a afectarle eh, en su enfermedad, en lo que tenga, ¿no? Porque qué, qué tal que, pues no sé, se me viene a la mente, eh, ella empieza, se quema además con el sol o las quemaduras eh, o por ejemplo su visión entonces, sí sí es bastante bueno que uno esté familiarizado con, con todo lo que le pasa a tu pareja, así como tu pareja se va a familiarizar contigo. Entonces, eh, es, es bueno para todos que tenga, este nuestras parejas alguna enfermedad, alguna condición, que, que estemos tan familiar, familiarizados con ellos para no estar, ahora sí que no perderlo, ¿no? Porque pues el amor, como dicen los compañeros, sí es mucho y más porque estás conviviendo con la persona que quieres estar toda tu vida, eh, con quien quieres formar una familia, con que eh, has, has este, atravesado obstáculos, el que dirán y todo eso. Entonces, creo que el que se cuiden mutuamente sí, sí es muy bueno. Eh, bueno, yo con respecto a la enfermedad de, de Israel, <coughs> Sé que hay que tener cuidado y hay que estar atentos a, a ciertos síntomas, ¿no? Eh, previo a que, a que le quitaran el tumor, o sea, sabíamos que si le dolía la cabeza, eh, duraba más de tres días algo así, eh, pues ya podía ser algo, algo importante, que fue así como, como pasó. Si es un dolor de cabeza con náuseas, con vómito, eh, creo que estoy... Estoy familiarizada y hoy, hoy por hoy si a Israel le duele la cabeza o si vemos algo raro sabemos que pues a lo mejor es, es un, un síntoma de, de alerta. Eh, previo a que Israel saliera del hospital después de esa cirugía, pues tuve que aprender eh, varias cosas porque, porque Israel salió con traqueotomía con, con gastroctomía. Entonces tuve que aprender a... a expulsar las plemas, tuve que, que aprender a hacer muchas cosas que pues en la vida me hubiese imaginado que iba a tener que, que aprenderlas, ¿no? Sin embargo, eh, creo que hoy si algo diferente o, o de emergencia pasara con Israel, sé que sin duda tenemos que, que correr al hospital. No te escuchas, este, Paulina. Ay, gracias, perdón. Joel, ¿tienes levantada la mano de antes o de ahorita? Pero de ahorita, de ahorita, levante la mano. Eh, mira, eh, eh, con respecto a tu pregunta, eh, sí es importante que las personas acompañantes nos familiaricemos, aprendamos y nos documentemos con respecto a para poder apoyarlo, ¿no? Y sobre todo cuando existen contingencias, poder apoyarlos de la forma más adecuada. Uh -huh. eh, en mi caso, pues, eh, como no es algo visible, realmente, estando cer eh, cerca y en las áreas conocidas, no hay ningún problema. El problema es cuando sales a la calle y dices, ¡ops! se me olvidó que hay un balcón de fuera y pum, ya se pegó. O que uh -huh. hay una saliente, o que hay un poste, porque normalmente pues tú vas... Aunque estás consciente de la situación, pero también llevas pensamientos, llevas situaciones, ¿no? Se te, te olvida y tú ya cuando menos te das cuenta, ya, ya chocó. Ya chocó. Entonces, por la parte visual, sí es un poquito complicado porque tienes que estar casi al 80% o al 100% observando lo que observa. Ser sus ojos y, en, sobre todo, pues realmente ser su guía, ¿no? Porque si caminas por un lado donde está averiada la calle, segurito se cae. Claro. Y tenemos que buscar la forma de poder guiarlos de una forma mucho más sana para ellos. Muchas gracias por compartir, Joel. ¿Alguien más que quiera compartirnos esta pregunta? Eh, ok, entonces vamos con la última pregunta ya para cerrar y esta es ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en tu relación sentimental con una persona con enfermedad rara? ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido de tener una relación sentimental con una persona que tiene una enfermedad rara? Brenda. Um, pues, muchísimas cosas. O sea, creo que estamos... Eh, la, la sociedad te, te predetermina para, o sea, te, te predispone, te predispone este, para que tu ideal de pareja sea una persona sana y que idealicen como a una pareja sana como lo correcto o, o el deber ser, y te das cuenta que que realmente el que convivas y el que estés con una persona con una enfermedad rara o con cualquier enfermedad que delimite cualquier tipo de, de aspecto en su vida, te hace ser mucho más empático con tu entorno, increíblemente más empático con tu entorno. Te hace eh, valorar muchísimo también lo que tú tienes como, como pareja que no tiene esa, esa, esa enfermedad. Eh, te hace querer también compartir esa información con las demás personas. Y en mi caso, pues, eh, yo no nada más estoy con, con una persona que tiene goxé, sino que mi cuñada tiene goxé y toda la familia esté involucrada con este, pues, con este tema. Entonces, pues, desde que lo conozco, eh, eh aprendido muchísimo de demás enfermedades, de padecimientos, de tratamientos, he escuchado a, a, a pacientes con diferentes eh, enfermedades y definitivamente creo que, pues mi concepto de amor cambió completamente. Y sí creo que, que es diferente, inevitablemente es diferente, pero... Lo diferente es bueno y lo, lo diferente está padre y lo, lo diferente es bonito. Y no hay por qué tenerle miedo a, a, a lo diferente. Eh, es difícil, como todos los seres humanos, todo, todos tenemos nuestros, nuestras complicaciones y nuestros efectos y nuestras limitantes. Entonces, creo que el, el estar y el compartir mi vida con, con, una, con un paciente ha sido de las mejores cosas que me ha pasado. He, he aprendido muchísimo, he, he conocido otra forma de, de, de amor y pues eso. Muchas gracias, Brenda. Eh, Perla, por favor. Bueno, yo lo que he aprendido es que eh, como Brenda comentaba, Israel no es, el, no es el único que tiene la enfermedad en su familia y yo en en la familia de Israel, en mi suegra, en mi cuñada, en, en todos. En Israel, mi esposo, he visto esa constancia y yo creo que ese... Pues yo, yo creo que es amor a la vida y, y que a pesar de las cirugías y a pesar de que... de que saben que eh, quizás serán muchas veces las que estarán en algún quirófano... Eh, para sacar cualquier tumor de cualquier órgano de su cuerpo, están ahí, y siguen adelante todos los días, se cuidan, la verdad es que yo veo esa constancia en, en ellos y, y en la familia como tal, creo que son, hemos, hemos sido una familia que a lo mejor, más bien, Siempre estamos ahí. Cuando uno necesita, todos van a estar para él. Eh, yo he sentido todo el apoyo de, de, de la familia de Israel también cuando pasó lo de él. Y bueno, pues yo aquí lo veo a él después de su cirugía. Fueron dos años de mucha terapia, de muchas cosas que yo digo que no hubo manera de que lo hiciera, sino... A, nos amara a nosotros como, como su familia, si no amara la vida y si no amara a sus padres y a sus hermanos. Entonces, yo he aprendido mucho mucho de esta familia, mucho de Israel. Muchas gracias, Perla, por compartirnos. ¿Quién, eh, Liz y Ger. Yo creo que lo que más aprendes es la tolerancia. Creo que es la palabra clave. La tolerancia de, de saber que hay días en que él se siente mal, que hay días en que yo me siento mal y que tenemos que aprender a comprender este, esos pequeños signos que nos dicen que hay algo mal o que tenemos que ser un poco más lentos, que tenemos que ser un poco más amables incluso. ¿no? Amables, tolerantes y ayudar sobre todo a la pareja mal a veces aunque no lo pida pero uno se da cuenta entonces hay que hacerlo que sea lo más leve para los dos y, y cuando nos toca a los dos o coincide que los dos nos sentimos mal tarde de pelis no, este, <risa> <risa> a, a la ligera ser positivo tratar de tener una sonrisa siempre para sacar esto adelante, porque si no, de por sí es difícil, todavía con caras largas es mucho más difícil. Claro. Pues, muchas gracias. Eso es Muy, gracias a ustedes. ¿Quién más nos contesta esta pregunta? Merari, por favor. Bueno, sí, sí, como dicen todos, este, y la tolerancia. Eh, yo he aprendido mucho de, de, de ella porque me he dado cuenta de que sí falta mucha cultura a todos, a todos este, incluyéndome, a mí me faltaba cultura de, de comprender algunas enfermedades, eh, en este caso a Majo, de su albinismo. Entonces, eh, el tolerar, el aprender con, con ella me ha ayudado bastante y, y en verla, ahora sí que en ver a las personas diferente y, y, sen, y saber que son todos iguales, todos somos iguales y, y la paciencia y, y el estar con los cuidados adecuados te hace ver el mundo de otra manera, que, que otras personas no lo ven igual. Otras personas, eh, por la falta de información, sí ha llegado a ser que, que te preguntan ¿por qué estás con ella? ¿no? O, ¿por qué estás con él? o ¿por qué están juntos? Como decíamos en, en las preguntas anteriores, pero si sí, sí te das cuenta de toda la falta de cultura que, que le falta, que valga la redundancia falta en, en el mundo para poder entender todo lo que se viene, todo lo que, lo que está a nuestro alrededor y cómo nosotros lo estamos viviendo. Porque en realidad el camino que nosotros tenemos con, con nuestras parejas no es no es difícil cuando lo, lo sabes sobrellevar. Y cuando entiendes el, el, el por qué pasaron las cosas y el por qué te tocó estar ahí. Y más que nada, pues el amor, el amor, la tolerancia y, y la paciencia que, que nosotros hemos tenido. Creo que, que es más grande que lo que dirán. Muchas gracias, Magari. Eh, José. Eh, de hecho, yo he crecido mucho como persona, he aprendido mucho de, de, de su lucha. Esto ha hecho que o sea, obviamente ponga mi vida en perspectiva, ¿no? En cuáles son mis problemas y cuáles son realmente la, la, las cosas que vivo, ¿no? En comparación a las historias de muchos. ¿no? Eh, estar con, con ella me ha ayudado a identificar todo lo, lo que rodea el tema de la salud, ¿no? El acceso a los hospitales, el... El darme cuenta que el estar empoderado, el saber, el, el, el conocimiento te ayuda de verdad a poder tocar puertas, a exigir tus derechos. He aprendido mucho sobre eso también, sobre el, el cómo exigir, cómo, cómo reclamar este, el, el, lo que es justo, ¿no? Eh, de, entonces, ha sido un aprendizaje a, a, a todo nivel, ¿no? Eh, eh, también a, a, a aprender a, a cuidarnos sin ahogarnos, ¿no? sin, sin estar encima. Eh, y, y, y finalmente, pues, aprender de, de, de su lucha y, y, y apoyarla este, en, en lo posible, ¿no? ser parte también de, de, de, de esos aliados, ¿no? abrir la mente a, a, a lo que realmente pasa. ¿no? Este, gente que normalmente está fuera de las noticias, no, o está sea, fuera de las estadísticas y no es justo, ¿no? y donde hay un, un, un universo de, de empresas que también este, lucran con la salud. no es, es, es un abre ojos completo. Yo estoy orgulloso y, y feliz de que mi, mi pareja esté en mi vida. Gracias, José. <risa> ¿Quién más nos quiere contestar? Esto? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido de estar en una relación? Brenda. Nada más quería sumar algo. Yo creo que no, independientemente de lo que la gente cree, que en mi caso, por ejemplo, en el que yo estoy sana, que yo soy la cuidadora y que yo soy la que soy tolerante y que yo soy como si yo fuera la virtuosa y él por ser enfermo fuera, lo, lo limitan a ser únicamente el enfermo y la realidad es que no, o sea, yo lo cuido y él me cuida y él me apoya y yo lo apoyo y todo es mutuo, o sea, realmente el amor siempre es mutuo y si te nace cuidar a una persona es porque esa persona también cuida de ti, entonces yo me siento tan cuidada como, como él y yo me siento tan amada como él y... En momentos complicados que yo he tenido personales, que, que los, los momentos difíciles no se limitan a, a una enfermedad. Hay muchísimas cosas eh, en la vida. Este, él me ha cuidado y él ha estado ahí y me ha apoyado y me ha escuchado y me ha amado incondicionalmente. Entonces, creo que también es, eh, aprendí a... Um, a ver como esta parte en la que cuando vemos a una pareja así o, o a una mamá que cuida a su hijo, a una pareja que, que cuida a, a, a su novio a su novia, creemos que el virtuoso es la parte sana y que es como, ah, él lo cuida, él le da su tiempo, cuando en realidad es mutuo. O sea, ambas partes aprenden, ambas partes se nutren, ambas partes son amadas y aman. Y, y por eso es que funcionan esta, estas relaciones de cualquier tipo, amorosas, amistosas, ¿verdad? funcionan porque todo es, es, es mutuo. Entonces, creo que es importante dejar de encasillar al enfermo como enfermo y que necesita cuidados y que cuando en realidad el enfermo es tan capaz de cuidar y de amar y de proteger y de apoyar a la persona sana y viceversa. Muchas gracias, Brenda. Ya tiraste todo. <risa> Muchas gracias, Brenda. Pues estamos a punto de cerrar, salvo que alguien más quiera contestar esta pregunta. Eh, Jessy, Chuy. Yo en lo que he aprendido de, de vivir con una persona como Jesús, que tiene parálisis cerebral, creo que es a, a conocer qué son sus limitantes físicas este qué es lo que no puede hacer o este a no llenar el vaso al ras cosas así que va a derramarlo y todo ese tipo de cosas este aprendes y aprendes qué puedes hacer tú y tampoco no muchas veces queremos ayudar yo o él a mí yo les digo no no deja que yo haga las cosas me ves batallar y déjame batallar un rato y este o a veces en qué te ayudo o de qué manera te ayudo eso para cualquier persona, ya seamos como parejas o papás o mamás, al final de cuentas, este, aparte de ser parejas, somos individuos y este, muchas de las veces vamos a estar separados, no vamos a estar juntos y tenemos que aprender a sobrellevar nuestros limitantes separados y es. De, a cuidarnos también cuando estamos juntos y podamos cuidarnos, pero también a que, a que veamos en qué manera puede, podemos este, apoyarnos con la independencia de cada uno. ¿Cómo te puedo ayudar para que tú seas más independiente y cómo tú puedes ser más independiente? Esa es una muy bonita manera de demostrarle, yo creo que el amor y, este, y, y a cualquier ser humano, a cualquier persona, como padres, como parejas, este, es, es lo más bonito que podríamos brindarnos, creo. Muchas gracias, Jess. Eh, Joel levantó la mano. Eh, pues Sería redundar un poquito realmente, ¿no? Eh, lo más importante es, es ese aprendizaje de la autonomía. Porque aún con sus limitaciones, son autónomos, con restricciones, ¿cierto? Pero tienen una autonomía tremenda que muchas veces nosotros la, la abrumamos. Queremos darles la protección al 100% y lejos de ayudarlos, a veces bloqueamos un poquito su proceso de desarrollo. Entonces he aprendido a, o estoy aprendiendo a, su autonomía. Porque, y en realidad, no se le apoya en ese aspecto, lejos de ayudarle a que esa visión se mantenga, Claro. Muchas gracias, Joel. Eh, Perla, ¿querías agregar algo más o ya tenías la manita levantada? Ya. Ok, pues si nadie más quiere agregar otra cosa, eh, vamos cerrando. Este te lo tengo que preguntar, Edición Parejas. Muchísimas gracias a todos por su apertura, por su honestidad, por eh, informarnos a toda la comunidad sobre este tema que pensamos... Decíamos al inicio, antes de entrar al aire, ¿no? Tenemos las personas con enfermedades raras, esta etiqueta de, de guerreros, de personas especiales, de, de, de, de, de bichos raros diferentes, ¿cómo serán? Y somos como cualquier otro. <ríe> Tenemos relaciones como cualquier otro, relaciones sentimentales, relaciones con amigos y, y muchas gracias a todos ustedes por ayudarnos a normalizar eso, hacerle saber a la gente que, que así es, y que por encima de todo siempre va a estar el amor, que creo que es la conclusión a la que hemos llegado en este programa. Gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que se conectaron en Facebook Live, tuvimos muchísimos comentarios, gracias a Edith Godina, a Jacqueline, a cari a, a Alma, a Jenny, a Marta, Claudia, Laura, bueno, de, muchísimos comentarios, ya luego ustedes ven porque les mandaron saludos y besos y abrazos, este, y esto fue Te lo tengo que preguntar, edición parejas. Nosotros somos la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Nuevamente gracias y hasta la próxima. Chao.